Hola, bienvenidos a Academia Sobseguros. Hoy vamos a ver paso a paso cómo crear una póliza. Vamos a ingresar al módulo de pólizas y vamos a dar clic en más póliza individual. Primero vamos a ingresar el número de póliza, que es el formulario nos pide estos datos, el riesgo que es placa en autos, dirección en hogar y documento de identidad en vida, salud y ramo cumplimiento. Entonces en este caso vamos a crear una póliza de autos, voy a poner entonces la placa. Tenemos los estados de la póliza, aquí entonces vamos a ver que son seis estados, son muy importantes. Está vigente, cuando la póliza está en curso, no renovada, que es con el cliente al momento que se llega a la fecha de renovación de la póliza, decide no seguir con ella. Expedición, cuando la aseguradora está en proceso de emitir la póliza. De vengadas, cuando hacemos la renovación. La póliza anterior pasa a estado de vengado, o sea que es la vencida, y la póliza nueva queda en un estado vigente. Tenemos cotización cuando se inicia el proceso con la póliza y cancelada cuando el cliente antes de la fecha de renovación decide no seguir con la póliza. Aquí tenemos entonces el cliente. Si ya lo tengo creado, lo voy a buscar. Si no, entonces este botón verde me permite crear persona o empresa. Entonces voy a buscar el cliente. Lo selecciono y ya me queda relacionado a la póliza. En caso de que necesite actualizar datos, entonces le doy clic en editar cliente, e ingreso, cambio los datos y le digo guardar. Entonces al momento que le doy guardar ya queda actualizado el cliente en subseguros. Tenemos las aseguradoras, todas las aseguradoras que ya he creado en, en la plataforma y ya tienen entonces relacionadas los ramos. Aquí encontramos las categorías, yo puedo crear entonces categorías desde este botón o desde el listado puedo ver todas las que ya tengo creadas. En este caso entonces voy a relacionar la categoría con la póliza. Entonces busco el nombre de la categoría, le doy clic y ya me queda relacionada con la póliza. Aquí vamos entonces a la parte de fechas. Tengo entonces información de fechas. Voy a poner fecha de expedición, fecha de inicio y fecha de fin que sería a un año. Sería entonces la fecha de vencimiento de la póliza. Información de primas y comisiones. Entonces aquí voy a poner la prima neta. Los gastos de expedición, que ya vienen discriminados en la póliza física. El valor del IVA, entonces me lo calcula sobre la prima neta. Y el valor del IVA, entonces se va a calcular dependiendo del porcentaje de IVA que tengo en el ramo. Entonces aquí tengo el 19%, tengo el porcentaje de comisión que también lo defino desde el ramo, tengo el valor de la comisión y el total de la póliza, que me suma entonces prima neta, IVA y gastos de expedición. Tenemos información de vendedor, entonces aquí como, como saben podemos poner varios vendedores, pero en este caso vamos a seleccionar uno, Listo. entonces vamos a seleccionar este vendedor que tiene ya toda la información, tiene la comisión, la retención de fuente. Aquí puedo aplicar la, la comisión sobre prima sobre agencia. Y la comisión del vendedor. Entonces vamos a guardar. Tenemos información de tomador, asegurado y beneficiario, con los documentos de identidad. Tenemos entonces el campo de observaciones, que es donde vamos a poner todas las anotaciones importantes a la póliza, y ya de aquí nos dirigimos entonces a información de pagos, que es entonces donde voy a tener forma de pago y medio de pago. Listo, recuerden que son dos conceptos diferentes, la forma de pago y el medio de pago. Así es entonces como creamos la póliza. Eh, tengan entonces en cuenta todos los datos, todos los puntos importantes. Listo, muchas gracias.